Yo, y yo Paco, que has de vestir de sevillana. Que estamos a Halloween, que es lo que hay que disfrazarse de cosas que de miedo, de hacerse caquita, ¿sabes? Y el puto al matache. Pues no me ve que voy de endeza. De lo de la factura de la lupa, que el disfraz es antiguo. Pero era clan sin la paz. Dice tú de disfraz tú vienes John Wayne, eso no es un disfraz. ¿qué no. Y si me invito a una tapa de ensaladilla, te lo enseño. Oh, que malamente me está sentando la tapa de ensaladilla rusa adivinaste ya no tengo un leiru bueno eso en verdad no es nuevo me ha tenido que invitar a la etapa de ensaladilla rusa y cuando me la ha empezado al la llanta me ha inflado porque soy la inflación Rubio, tú de qué vas de champiñón del mario bro ¿Qué dice gácola? no ve que tengo aquí una radio y aquí un vacaciones santillana vengo de hongos nucleares un botonacho y aparcará todo el mundo ¿A mí qué pasa? ¿Que no me pregunta nadie de qué voy a disfrazar? Es que el tuyo zarta la vista, crack. Vas de estrella del portal de Belén, ¿no? Pues no. Voy del que os va a rematar a todos. Soy un meteorito. Venga, callarse que van a decir los resultados del concurso de disfraces. Y estos son los tres premiados. Recuerden pedir su premio en la barra del bar. Una bolsa de hielo, amarillo en inglés, cortesía de la gallina de plata para para para Epifero. El tercer premio. Y conste que le íbamos a dar el primero que no se negó, Tenemos a Echacar, que lleva un disfraz de megafonista. <risa> Llevaba razón. Estáis todos locos. El segundo premio, que estuvo bastante venido, Para el Mapachote, que lleva un enorme disfraz. Siguiente virus pandémico. Porque no sabemos cuándo. Pero sabemos que irá Y da mucho miedo. Hola. Y el primer premio va para la matachita, por su disfraz de maternidad. Da miedo a los que quieren serlo y a los que no quieren serlo. A los que lo son y a los que no lo son. Felicidades por visitar. ¡Que no disfra, ¿Dónde está el matachito? ¡Hostia!